te van dan ligada qué buen clip para el youtube bueno bueno de force de force una ventana... No, y no, aquí trancado, el naranja. Están por tristes y Hay otra más en... Sandwich. Tiro humo a top mío. Te tiro flash y salís. Pegate a la pared. por el medio. No y nada menos que... para que va liga! diga! ¡Pero de blue ¡Pero b ¡Cubríme, culea. Medio también. Ta última, eh. Es corta, ¿no? Es última. corta, ¿no? Sí, sí, corta, corta. Bomba está en medio. y sí, la ciudad. ¡Corre! ¡Corre! Creo que van a ir a... voy a... ¡No! Eh, no. Ve. Muerto en ¿no? nada No, hay otro No, ¿está de puse? Pero por cofre No, no llego. Control. Buenísima. Como estaba el verde en vez pensé que era B. Bueno. ¿A cuánto es? ¿A 8 o a 9? Eh, a 9. Ah. Estoy siendo clave. Bueno. Ah. Perdón, Ay. No. Uf.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 No, no, ah, lo queríamos falquear. Pásame, pasame. Mira B, manito. Mira B. No hay B, manito. Ele roubou, ele Ah, tinha tudo, SPP Me subiram <risos> é É a É HHE todo mundo B com a HHE Compa bomba, rush, banana, maneiro Confia. Compra bomba roxo. gaia É a roxa, do roxo? da gaia na banana. sai banana, mano. Confia agora. Compra gaia desgraça. 22. Ah, tá, tchau. Larga, larga. Bomba medio, bomba medio, mano. Bomba medio, passa. Costa, roxo. Meu Deus. Boa. Parece que eu toco malotado. Está ahí, ahí, está No rote, no rote, no rote. Ah, cagó. el otro? Murió. <risa> Mateo a tres con qué ¡Ay! ¡Boah! planto en